¡La capital de los simios! Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado... La, la, la capital, capital de los simios. ¿Qué anda ahí? El civilios. profe no lo puede creer, el profe no lo puede creer. Tiene no la formación creer. completa, somos lo más grande Cátalo otra vez. Muchachos, no, no, estamos completos. Lamentablemente, don Profe parece que no. Estamos reunidos. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fal falta alguien. Falta el cholo. ¿Está durmiendo? Cholo, por ahí no? ¿Está, durmiendo cholo? ¿Está durmiendo el cholo? ¿Está durmiendo el cholo, po? con el frío. Pero, <risa> de veras, ¿Qué está viejito, ¿Cómo está, don Station? Bien, pues don Profe aquí aún en confinamiento. ¿Cuándo irá a terminar todo esto? Ojalá que pronto. Ojalá que antes del 18, lo que más esperamos. Dos fanchos, ¿cómo está? Aquí estamos, pues, confinados. Los escucho raros. La última vez que los escuché, los escuchaba así, así, así, así, así, así, así. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo qué? así? Explíquese, profe, porque esa me da para mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Los escuchaba, los escuchaba, los escuchaba así, así, así, así, de mal, de mal, ah, de mal, eco, de mal, eco, de mal. Eco, eco, eco. Ah, en la. ¿Cuándo? El, julio, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. El jueves se escuchaba como el pico, no, como, ¿como el pico, que... como el pico, como el pico, como el pico. Pero por favor. Esta es nuestra estamos voz original, al... esta es nuestra formación original, muchachos, estamos en la capital de los simios, como corresponde. En nuestra casa. Exactamente. In the house. In the house. Y usted, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Eh Aburrido, más aburrido que cayó Feria. Sí. Porque eh, te quiere tomar... Sí, sí, sí, sí, porque soy un hombre respetuoso de la ley. <risa> <risa> Uy, respetuoso. Uh, la no, Estoy cabo. triste. Estoy triste porque se llevaron a la tía Miriam y la escala quedó sin. quedaste hasta asustado? Sin, queda asustado. O Así sea que la, la escala, mis condolencias. Eh, vamos a tener que revivir ese local porque no puede morir. No, Postúlate, de dueño. No. <risa> De verdad. ¿Cuántos partidos, vio eh, del partido del ahí? Uf, de hecho, todavía recuerdo que vi la final de la Champions eh, Real, eh, Juventus con Real Madrid. Oh, si sí me acuerdo. Estaba invitado, pero no fui. No, no. Era, Ju era Juventus con Barcelona. Cuando estaba el Arturo Vidal jugando por Juventus. Ah, ya. Como hace de esa fecha ya año. que no, no a donde la tía. No, sí, iba después, pero recuerdo ese partido especialmente, sí. Ah, perfecto. Pero ahora no es necesario, pues, profe. No es necesario que vaya a donde la tía para ver su partido. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro gran auspiciador que es Rolandino y PTB. Pues. Efectivamente. ¿Sabes?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 para más información o consultas, directamente al WhatsApp de Rolandino, más 569 7869 Repito, más 569 7869 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver la televisión. Claro, bravo. bravo, bravo, bravo. bravo. Yeah. Ahí pueden encontrar todos los partidos. Y a nosotros dos, profe, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar a partir del día de lunes Tempranito y fielmente por Spotify Después A las 10 de la noche En horario estelar, horario prime Por .fm.cl Radio.fm.cl Y el día martes Ya en la tarde, a las 2 de la tarde Publicamos en YouTube Muy bien Perfecto Y también nos pueden seguir en otro, otras redes sociales Estamos en Facebook como Capital de los Simios Con K si nos quiere escribir también gmail.com en Twitter también estamos como capitaldelosimio y en Instagram así que para todos los gustos muy bien, muy bien profe excelente ya, y, y tenemos la semana ve. ultra cargada de noticias pues muchachos así que qué les parece si vamos con esos titulares eso mismo voy a decir, bueno buen vamos, día fe déjale y viene ta, esa musiquita tan, que tanto nos gusta tan, tan, tan. esa es nunca la chulo <risa> yo no soy primero, ¿o ¿quién viene primero? ya pues, a station ah, vivo acá, de veras, de se me fue me gusta el huevón pero estas son cosas que pasan, vamos nomás se vienen las 500 lucas. Sepa si le tocan las 500 luquitas o no. Cambio de gabinete y cuenta pública. ¿Se vienen los duros del rechazo o era para dejar contenta a la gente? Desempleo se dispara a más del 12%. ¿Y qué hacen las prostitutas? Tito Fernández y su nueva casa se lo van a hacer de nivel. Tenemos nueva casa. Estamos de fiesta. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Todo esto y mucho más. ¿En dónde? En, en la capital mañana. de los simios. ¡Yeah! <ríe> vamos. Del... Ya, weón, vamos a la pauta Ese... mierda. Es que es un cine más sensual. <ríe> No parece simiosensual, parece otra cosa, no, pero bueno. Puta weón, calienta menos que por el Oiga, jubilado, profe, te van a la tocar las 500 lucas, ¿no? ¿Qué cosa? 500 ¿Qué van a hacer con las 500 lucitas? Ah, pero de veras que a Don Falchop no le toca. Si Don falchop tiene trabajo, ¿yo un laburo? Claro. Es un bendecido. Sí, bendecido. Lero, lero, lero, lero. me salgo con el 10%. 500 luquitas ojo. Que no les toca a todos. Ojo con eso. ¿A quién le toca, profe? Bono de 500 luquitas, miren. Al profe, po. El bono de 500 luquitas que quedó listo, listo, listo para que sea despachado para ley por el... nuestro amado líder supremo, presidente de la República. Consiste en lo siguiente. Para toda aquella persona que gane, o ganaba, perdón, ganaba entre 400 y un millón y medio de pesos, va a poder obtener este bono de 500 mil pesos. O sea, el que ganaba menos de 400 mil pesos, fuiste bueno. Oh. Ahora, si usted, por ejemplo, ganaba el año pasado más de 500 lucas y ahora este año le fue mal y está ganando 300 lucas y quedó sin pega, va a poder obtener esto. También todas uh -huh. aquellas personas que hayan bajado un 30% su sueldo, van a poder acceder a este bono. Que eso también es bastante importante. O sea, que si usted ganaba un millón de pesos y por todas estas cuestiones llegó a la empresa y le dijo ¿sabe qué? Lleguemos a un acuerdo eh, pucha, trabajas desde la casa pero te pago 600 lucas va a poder op optar a este bono. Porque su, su sueldo bajó más de un 30%. Para todos aquellos que ganen entre un millón y medio y dos millones, va a ir decreciendo de, desde 500 hasta 100 mil pesos. Ahora, esto. El... ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Cómo diantres lo cobramos? ¿Cómo lo cobramos? ¿Cómo sabemos si si, si somos beneficiarios de esto o no? ¿Cómo lo cobramos? ¿Al, ¿Alguno de ustedes sabe cuál, ¿Cuál es el paso Eso pues, Ni idea, güey. Bueno. Yo tengo entendido que mediante el servicio impuesto interno uno puede consultar si le toca el bono o no. Pero más allá claro. no tengo... ¿Qué esta idea? Ya. Aquí ver, lo, lo, lo vamos a dividir en dos partes. Primero la noticia la gente va a poder ingresar a la página del servicio de impuesto interno si.cl o sea si sí, con una ema servicio de impuesto sí, interno si.cl sí, sí. sí. ahí le salió sí. natural <risa> no es así vos profe si sí. como es en el servicio de impuesto interno si sí. Sí. ah ah el si.cl sí Vamos a Ahí, poder decirle entonces OECI sí.cl. Oe, sí, Dame oe, mi sí. plata chuchito A ver Entonces, usted ingresando a la página Va a ver un banner en un costado que diga Pinche aquí y eh, Entrégueme su número de carnet y su clave Ah no, esas son las estafas, cuidado con eso Cuidado con eso, que es tan fuerte la estafa No, en impuesto puesto usted no va a ver un banner En el cual le va a decir ingrese su root Y vea a cuántos beneficios usted, usted puede optar o sea, ni siquiera vaya a tener que postular ni nada. Simplemente el servicio de impuesto interno te va a decir, usted es apto. Oye, profe. Y aquí hay una magia, por... Dígame. Pero tenés que tener clave única para entrar ahí al servicio de impuesto interno, ¿no? No, es una clave manual que tú, que, que tú gestionas. Ahora, yo no sé si uno va a tener que ingresar esa clave, que es la clave del contribuyente. Esa. Todos los que tienen boletas y otras cosas esa, tienen esa clave. Esa pero la, la mayoría de la gente no Yo creo que va a haber un banner en la página principal En el cual uno va, se va a saltar esa, Ese concepto, porque uno va a ingresar al carnet Y te va a decir Si tú eres beneficiario o no Ya Pero Yo creo profe que va a ser ¿Sí? eh, Similar a lo que están haciendo La AFP La AFP eh, dividieron eh, Sus páginas digamos Y tienen acceso a la página principal Y acceso a la página Donde uno solicita el 10% que esa página no necesita una clave como tal yo creo que va a ser algo parecido con el servicio de impuesto interno porque va a haber una avalancha también de gente buscando esto ahora, ¿por qué el gobierno hizo esto? yo creo que esa es la pregunta del millón no, la pregunta del medio millón en este caso <risa> claro, Exactamente. la pregunta del medio millón si lo pensamos un poco analíticamente con el ingreso familiar de emergencia pasó que mucha gente dijo hoy de un día para otro pertenezco al 90% de los más ricos de Chile, o sea, convivo con Lusic, con Farc y con Piñera cuando la realidad obviamente no era esa Tata entonces piñera. mucha gente se sintió estafada y dijo, no, yo no eh, a mí no me van a dar ningún beneficio porque no cumplo con los requisitos oh, y cambiaron hicieron, mostraron finiquitos algunos hicieron chanchullo, arreglaron su registro social de hogar hicieron de todo para que les pudiera salir este beneficio Yuhu. Y le salió. Y le salió, <risa> efectivamente le salió. <risa> Primera cuota de mil, segunda cuota de 100.000 y tercera cuota de 100.000. Y falta la cuota de agosto también de mil más. ¿Estáis contento, profe? Oiga, profe, no diga no diga esas cosas, ve que este programa lo escuchan en la moneda. <risa> ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Está contento, profe? Así que no se, no se anda <risa> alumbrando. Claro. claro. Eh... No, pero efectivamente es para la gente que había quedado cesante y podía cambiar su situación, efectivamente. La cosa es que el servicio de impuestos internos tú no lo puedes engañar. A, a, papá, a papá fisco no, no se le engaña. Entonces, el papá fisco va a ver que tú, si el 2019 en promedio ganabas más de 500 mil pesos, te va a considerar para esto. Si no ganabas, te pongo un ejemplo, entraste a trabajar en enero y ganabas 500 lucas. Te echaron en mayo por el tema de la pandemia Cagaste Profe, eso se calcula por el líquido? La verdad no tengo puta idea ¿cómo O el no? bruto No sé si el líquido o imponible Buen punto, muy buen punto Porque en ninguna parte lo, lo especifica Bueno, igual caía en todas <risa> No, dicen, recibieron un pero... sueldo No, no dicen en ninguna parte si era líquido o imponible Yo supongo que debiera ser imponible Pero... En una de esas, estos locos le dicen que es líquido y no y cagan, cortan 20 para arriba y. Porque un sueldo líquido de 400 mil pesos significa un sueldo bruto de 500. Así que, o sea, igual es de 500 lucas para arriba. Claro. Pongámonos en el peor de los casos. Entonces, Entonces. automáticamente el servicio impuesto interno, como ya tuvo tu declaración de renta pasada, o sea, a todos los que querían ocultar rentas, papitos corazones, de nuevo, vuelven a cagar de aquí. Todos los que ocultaron renta, ocultaron boleta, ocultaron cualquier otra cuestión o cualquier otro ingreso que pudieran tener eh, para no pagar el global, el global complementario pueden ahora verse perjudicados. ¿Por qué? Pueden ahora verse perjudicado. ¿Por qué? Porque el servicio de impuestos internos va a tomar todos los ingresos que tú obtuviste el año pasado, va a sacar un promedio por los 12 meses y va a decir si tú calificas o no. Y si tú, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, los garzones. Los garzones están contratados por el sueldo mínimo. Pero sabemos que muchos carzones antes de la pandemia ganaban 700, 800 lucas. ¿Puras propinas? Por las puras propinas, efectivamente. Pero era plata que ganaban. No, propinas. Los auxiliares de farmacia. Por eso. No, Lo, no pero porque por Las propinas propina no eran contabilizadas. Los auxiliares de farmacia que ganaban por comisión. Los vendedores de las grandes tiendas de retail. Todos ellos trabajaban por el mínimo. Más la comisión que les tocaba. Y como esa, esa comisión muchas veces no se podía acreditar... Bueno, en las tiendas de retail y farmacia sí porque están dentro de los sueldos. Pero en los garzones no. Entonces muchos mucho los garzones no van a poder obtener este beneficio, lamentablemente. Oh, qué mal. Oiga, profe, ¿Mm? Y yo tengo una pregunta. Si yo ya solicité mi 10%, ¿puedo acceder al bonito de 500 lotes? Efectivamente, son leyes completamente distintas. Qué buena pregunta, Station. Sí, así que usted va a tener su... Mínimo un millón. Bueno, a menos que tenga menos plata en la FP, pero... Va a tener su milloncito más las 500 lucas. Y ojo, además viene un crédito blando. Ajá. Un crédito blandito de tres cuotas mensuales de 650 mil pesos. Que van a ser pagaderas recién la primera cuota en abril del 2021. Ojo, que van a sumar... O sea, de do, del 2022, perdón. Van a sumar todos los ingresos que tú tengas en el año 2021. Y te van a descontar el 5% de esos ingresos anuales. Ojo con eso. Ajá. No es que te descuenten el 5% del sueldo de un mes. No. Es el 5% de todo lo que ganaste el año anterior. Afírmate. Es al 2021. Afírmate. Ojo con sea, se, viene bueno se vienen buenos los asados para pa septiembre. Se si vienen buenos los asados para septiembre, el problema es que no hay lugar donde hacerlo. <risa> Eso sí, pues. lamentablemente. El tele asado. El tele asado, claro. <risa> eh, una lástima, pero ojo con los que vayan a pedir el famoso. Ojo, piojo. Eh, el, Préstamo. el famoso crédito. Porque, crédito. claro, es un crédito blando con tasa de interés cero. Se pagan un año después, ¿no? un año para pagar. Y si, y si a ti no te da el sueldo porque no encontraste pega, eres profesor de historia y por lo general nunca tenés pega, puta, ideal, pídelo. Pídelo, porque a la larga no lo vaya a pagar. Está claro. O por lo menos bien, alguna bien. cuota, el, el Estado te lo va a subsidiar porque siempre estamos sin pedo, perdón. Siempre esos baluartes de la educación, esos profesores tan valiosos, están sin trabajo. Consejos del profe: cesante, exacto. <risa> en capital de los cesantes. Entonces, sí, claro. Eh, lo más probable es que el próximo año uno también te cesante y el otro también te cesante. Entonces uno va a poder pedir estos créditos y al final no terminar pagándolo pero para el resto de los comunes mortales no claro, para el resto de los comunes mortales que sí que sí trabajan y que pueden encontrar pegas relativamente, entre comillas fácil, después vamos a tocar el tema del desempleo pero entre comillas más fácil y que tengan cuidado que todo lo que ganen en, durante el año 2021 les recomiendo que vayan guardando esa colita porque después se la van a cobrar de golpe y porrazo y no les conviene buena profe buena información sí, sí, sí. Se, se mandó Oiga, ¿y hubo cambio de gabinete también esta semana? Ay, cambio de gabinete. Sí, pues. Lo estuvimos conversando. ¿Con quién? El día jueves. ¿De todo un poco? ¿De todo un poco? En .fm.cl todo, todo, todo, todo, un poco, coco, coco. L. Eh, Don Station, ¿qué opina usted de ese cambio de gabinete? ¿Qué le pareció? A mí me pareció correcto Yo la verdad es que creo que eh, algo se iluminó Piñera en... Pero, mire, yo vi una columna, o sea, vi unos comentarios de Mochati Y le encontré toda la razón Yo el cambio de gabinete lo vi enfocado a personas más duras de la derecha y cosas así a hacer un renroque Y unas jugadas un poco de ajedrez Pero también Escuchando el comentario de Mochatti Me doy cuenta De que este enroque se hizo En favor de una posible eh, Candidatura Presidencial de la y, y una posible Digamos eh, Victoria Presidencial para él No sé okay, si usted opina lo mismo Qué buen punto Porque todos los, los eh, eh, Ministros que se cambiaron Son todos, eh, digamos Cercanos a él Excepto Desborde Sí, pero Desborde está en defensa ¿Y defensa qué es defensa? ¿Del borde queso? No <risa> Ojo, ojo de borde queso. Ojo. Recuerden que la primera Humanoide, perdón, la primera mujer Que salió del ministerio de defensa Se convirtió en presidente Sí, pues. Bueno. No es un Eso. cargo tan, tan minúsculo. Ajá. Bueno, que no, Alemán no. también fue ministro de defensa y no pasó nada, así que da lo mismo, así que ya. Sí, también. Sí, sí que... Hay que ver los contextos. Pues. Mira, a mí lo que más me llama la atención es que Piñera haya traído actores de Hollywood. ¿Perdón? ¿De verdad? ¿Perdón? Sí, pues puso, sí. puso al ministro del interior, pues. Ah, el de Ghost. ¿Cómo se llama Efecti... este actor? Efectivamente, es actor de la película Ghost. Ah fuera de mi tren <risa> para los que recuerden los más los más viejitos como nosotros en la película Ghost eh, La sombra del amor Patrick Swipe como fantasma con Demi Moore, Demi Moore. Se trata eh, claro eh, se da cuenta de que hay otro fantasma que puede eh, que tiene contacto con las cosas que puede mover hojas puede mover asientos basurero y cosas así entonces él dice wow yo quiero hacerlo como él y le enseña la milenaria técnica de los dos dedos. <risa> Ay, de ahí viene Ay esa profe, técnica. juguetón. De ahí viene esa técnica, pues la milenaria de los dos dedos juntitos ahí, con un oh, es curioso. Ahí está. Se llama sí. Vincent Chiabelli. Claro. Alias Víctor Pérez. Justamente. <risa> sí, es que Víctor Pérez es de Sudamérica. Claro, que en, él es el nuevo ministro del Interior. En ese tiempo trabajó es uno de los, en los y ahora es ministro del Interior. Y ahora es ministro del Interior, efectivamente, sí. <ríe> él es uno de los duros, de los, de los duros de la UDI, uno de los que supuestamente va a llegar a traer paz a la araucanía. y las pelotas. Y primos. No, y primos. <ríe> Exacto. Claro. <ríe> y no... Supuestamente, entre comillas, la, la izquierda se está quejando que era el, el nuevo gabinete, el rechazo. Espérate, ¿la izquierda se está quejando? Qué rara esa güeya. Sí, sí, qué raro. hoy de veras. Qué raro, Sí. No deberían quejarse los hueones si ya dos años de gobierno. Sí, pues. <risa> <risa> Están ya. <risa> Todo caso. ¿Quién más, profe, llegó? Bueno, hicieron un enroque ahí entre Carla Rubilar y Monkever, creo Claro, Jar Jarvin -Jar se fue al, ministro, al Ministerio de Desarrollo Social <ríe> ¿Viste? También tenemos yeah, yeah, más yeah, famosos Que actuaron en... <risa> Puro artista nomás en los el, en el, en el, en el ministerios <risa> En la amenaza fantasma, claro Entonces tenemos ahí a Jar Jarvin que está en el Ministerio de Desarrollo Social Haciendo el enroque con Monkever, Que antes había estado en el Ministerio del Trabajo Y así sucesivamente se van enrocando ¿No? pero fundamentalmente yo considero que que sacaron a Desborde por un tema de que Desborde estaba eh, moviendo mucha agua en el congreso era presidente del partido por lo tanto no se le podía llamar a la orden porque por ser presidente del partido él tiene mucho poder y estaba revolucionando mucho la agua entonces saquémoslo de ahí pongámoslo en un cargo que tenga menos menos mediatez que si se van a agarrar de las mechas se agarran adentro de la moneda entre Piñera y él, se pueden agarrar a putear si quieren, pero nadie, nadie lo va a saber nadie lo yo sabrá que esa es como la esa es, fue el, la, la lógica de sacar a Mario Desbordes, acuérdense nadie que Mario Desbordes sabrá. fue el primer diputado de derecha que dijo que estaba abierto a, a debatir el 10% y, y le se sumaron los demás y que yo la cagamos mire, yo creo que si Pamela Gira reclamó porque sacaron a Desbordes, entonces está bien Vamos por claro, ¿verdad? ¿Verdad que la abuela se... se enojó y dijo así como, ay, ¿cómo me sacaron a este, a este diputado progresista? Dijo, me enojo, no corro malo no, no luto Asume por ese distrito, y esta es una papita que pocos la saben, Camilo Morán. Concejal de Loprado de Renovación Nacional de amigo íntimo no, no, no, no es amigo no. íntimo, lo conozco no. así por, por rebote <ríe> un día me lo tomé por la calle y le dije hola, hola ¿ves <ríe> ¿quién soy vos, tonto? ahí puede pedir por profe que, abra, que reabra el clandestino que cerrar el... no, porque ese fue, fue el otro Concejal fue el César Sangüesa fue el que el que, el, el que estaba apoyando ahí el, el clandestino <ríe> Total de internet no y... sale esto, así que. No, sí, me va a quedar aquí nomás. Sí. ¿Y quién más llegó? Eh, ¿Quién más llegó? Llegó el. ¿Cómo se llama este desgraciado? El. Belolio Ay, Belolio Así llegó Secretaría General de Gobierno. Entonces este va a ser el nuevo. El nuevo. Eh. ¿Cómo se llama esta cuestión? Claro, el, el, el nuevo caracho El nuevo caracho que va a tener El que va a tener y que es... explicar la caga que se mandan los demás eh, Efectivamente, que va a ser culpa de él Ahora va a ser culpa de él Cambio de cartón Como decía también en una columna de Mochetti Que todo se acaba Ya da lo mismo lo que haga el gobierno Si hay cambio o no hay cambio de gabinete En este momento de facto está gobernando el parlamento Sí. Saltando, saltándose la constitución por buena parte, el presidente Exacto. se vio obligado a firmar un, un decreto que era abiertamente inconstitucional, independiente que favoreciera a la gente. Yo no estoy hablando de eso. Mucha gente se vio favorecida. Fue eh, especialmente eh, para mí sorprendente que al segundo día ya habían más de 4.300.000 personas sacando su 10%. O sea, era algo que la gente sí necesitaba. Y aunque lo necesitara, da lo mismo su plata. Ellos pueden hacer lo que quieren con su plata. Pero ojo, el oro 90 es mío. Es nuestro, no es de ellos. Y Hay este que decirlo también firme es el claro suyo. Hay que decirlo firme y claro. El 90 es mío. ¿Y qué pasa con el 90? Por supuesto. El... Por, supuesto. <ríe> Por supuesto. No, ¿Por qué? ¿Qué no, pasa con no el 90? Esa platita así. Es que se lo quieren expropiar. Navarro ya tiró la ley de que quieren que el Estado saca cargo de esa plata. Ah, pero no la van a pescar. Es que el Estado siempre. Sí, eh, pero lo mismo decían con el 10% Ojo, entonces ¿Irá a mejorar la, el, la tasa de desempleo Con esa plata o no? No, no ni, ¿No? ¿No? De hecho, eh, okay. eh, falta una cosa Por decir sobre el tema este Antes que se nos pase colado La cuenta pública Díganos. de Piñera Del día viernes sí Habló, supuestamente iba a haber un gran FUNE el lazo nacional, no pasó nada Piñera lo único que dijo fue lo mismo de siempre pero exactamente lo mismo siempre. Habló del coronavirus. Habló de los bonos que entregó. O que se están entregando. Mira, tan carraja no fue. Le faltó poco para decir que, gracias a él, se aprobó el 10%. Pero no, no era, o sea, era poco. Pero estuvo malo. La única que más novedad. Veces. La única novedad que puedo ver yo que, que ocurrió fue el tema de que comprometió 3 mil millones de dólares. En los próximos 5 años. Para que todo Chile tenga red 5G. O sea, nos vamos a cagar de hambre, pero los celulares van a funcionar. Pero la uh, verdad. Van a volar los celulares. No. Hay no, prioridades, por que menos vamos a tener que comprar comprarnos celulares nuevos que aguante 5G. ¿Con cámara increíble? ¿Batería claro. increíble? Sí. No. no. Pantalla increíble, ah, cámara increíble y una batería que dura mucho más. <risa> esa es la. tenemos un ¡Increíble, pantalla increíble! Una Station. Que dura mucho más. ¡Don Station! ¡Don Dígame, dos ¿no? factores. ¿Usted sabía que esa es la red del profe? 5G 5G 5G Sape, De veras. Oiga, profe, yo le hacía preguntas por el desempleo. Porque la verdad es que creo que está bastante alto. Vamos en dos dígitos. ¿En 12? Y... ¿En 12 ya? ¿En 12 o no? Se me cose, se me cose. Sí, pues po, 12%. Por cierto. Uf, a más del sí. 12, dice 12. 12,2 en el país en general y 12,8 en la región metropolitana. No sí, sé, pues, hiciste la pauta, pues, güey? pusiste más del 12. Aumentó un, sí, pues, un 5,4 en la región metropolitana. Wean, la cagó. Estamos para el pico, weón. Y ese es el trimestre móvil abril, mayo, junio. Pero Ojo, 12 es malísimo. Que en abril todavía quedan empresas que estaban. O sea, para el próximo mes vamos para el 16, güey, vamos a llegar al 20. Si esta cuestión sigue así. Más encima que hay mucha gente que se salvaba para el 18 con la fonda, con los negocios que hacían, con toda la cuestión. No, y aparte porque que ahora hay mucha gente sapa, weón. pedirle una empresa girando, pues wean. Hay mucha gente sapa que esté... No podéis tener ni un clandestino, weón. No podéis tener ni un clandestino, claro, que te cagan el negocio. Cerrando wean, los emprendedores. Así no se puede. No pues, puede wean. ser. No puede ser. Se, siempre pues. cagándose en la gente emprendedora, en La gente con buena claro. idea. ¿Cierto? A la gente que ve la necesidad. Y entrega ese servicio. sí Gente que piensa que el, delay, el delivery. No es solo entregando. Sino es atraer a la gente. Claro, y no buscarla la salir. Por <risa> <Claro>. <risa> Vivir eternamente. Adiós tía. Bueno imagínate. Bueno. La tía estaba a punto, a punto de que sus clientes recibieran el 10%, güey. A punto y le, le cierran el negocio, güey. Che tu madre. Yo creo que por eso sí, lo hicieron, pero también... tiene un año, güey. tiene un año para sacarlo. Claro, a verdad. A lo mejor en un año se recupera. Yo creo que los clientes no o lo no van a sacar el tiro. Chuta. Bueno, fuiste buena tía nomás. Vuela alto. ¿Qué te digo? Vuela alto, sí. Vuela, Vuela alto. Oiga, profe, yo he escuchado por ahí que podemos llegar a una cifra ya estratosférica de desempleo Estoy hablando de, de 30-40% No sé si le estarán poniendo mucho Yo creo que le están poniendo mucho Yo creo que con okay. suerte vamos a llegar a un 20% O sea, con suerte Guardando las proporciones Pero un 20% es desastroso Un 20% de cesantía Significa que Efectivamente eh, Un 40% de la, de la Sociedad va a estar sin, sin ingreso Por lo bajo Por lo bajo, un 40% porque ahora que la mujer también se integró al, al trabajo, se ha emparejado de esto. Puta la wea. Pero. Pero sí, es, es, es terrible. O sea, que, que la gente no tenga... Y el problema es que ahora ni siquiera pueden hacer pololo, matute. Porque. Clandestino. Hay claro. Ni clandestino, había, claro, Había. Había habido en Chile. Eh, un porcentaje tan alto de cesantía anteriormente. ¿no? Un 8%, creo. Dos veces. No, dos veces en la historia que se tenga registro de, de gente asalariada. Cuando hablamos de gente asalariada, gente que está bajo el nuevo régimen, específicamente después de 1880, podemos tener números un poquito más estadísticos, pero digámoslo desde 1930 en adelante, que fue la que Chile recibe los coletazos de la, la crisis asiática. De la crisis del 29. Eh, en Chile la, el desempleo llegó al 60%. A pesar de que la Bien, mitad eh. de la población era urbana y la mitad rural. Eso es malo, o ¿cierto? Sea, no pegó tan fuerte. O sea, de la población urbana, el 60% estaba sin pega. ¿Eso es que ahora? Peca. ¿Eso es más malo que ahora? ¿Cómo? Eso es más malo sí, que ahora. Mucho más malo. Mucho más malo. Okay. Porque ahora estamos recién, en, a pesar de que tenemos un 97% de... Eh, de población, o sea, perdón un 87% de población urbana sí. tenemos un 12% de desempleo, por lo tanto no alcanza a cubrir la cuota que se dio en esa oportunidad y ojo, que saber el desempleo en Chile eh, en Estados Unidos se hizo el New Deal o el Nuevo Trato acá en Chile se intentó imitar lo mismo con obras públicas y recién en el 36, 37 empezamos a tener números azules o sea, fueron 6-7 años de crisis. Después, la otra gran crisis que se vio fue para el año 73, pero como fue crisis generalizada, pasó más piola. Y aparte que a los comunistas no les gusta hablar que su gobierno estuvo en crisis, les gusta decir que fue destruido. Dígame... ¿Fue más grande que la del 82 esa crisis? La del 73 no. ¿No? No, no la del 82. ¿Pero hubo menos desempleo en el 82 entonces? En el 82 hubo más desempleo. Fue más terrible la crisis del 82 que la del 73. Y ah, la claro, del 73 si no puedo... también fue una crisis global. Fue la crisis del Yom Kippur, fue la crisis del petróleo. Fue culpa de Estados Unidos. Eh, a el 73? a también le tocó la mala cueva de que se enfrentó a una crisis global. O sea, hay que tener mala suerte. Fue culpa de Estados Unidos. Pero acá Unidos. nosotros, de, dentro del, del Chile moderno, por así decirlo, o con la economía social de mercado, o mal llamada neoliberal, Hemos tenido tres grandes crisis. La del 82, que fue brutal, con un 20% de desempleo. Ahí salió el PEM y el POC, donde una persona hacía un hoyito y el que venía atrás lo tapaba, para mantener a la gente ocupada. ¿no? Eh, estuvo la crisis asiática del 96, con Eduardo Frei, donde el desempleo llegó a un 12%, como ahora. Gracias. Y ¿Cómo la 12 crisis supreme del... Dom... Al 12 llegamos con Frei. ¿Dijiste 60%? No, pues 60 fue en el año en el año 30. Yo te pregunté en, el, en la crisis asiática y me dijiste 60, weón. Está grabado. Ah, no te, escuché, no te escuché crisis asiática. Sordo no, culiado. No, crisis asiática de nuevo fue un 12. Sordo culiado. Un fue un 12. Es Qué bien eh... chino también en ese tiempo. ¿Cómo que sordo? <risa> este Julio que no me ponía atención con tu <risa> Y la crisis Supreme después, que fue el 2000, 2008 con la suave Bachelet. Ahí llegamos al 11,8 me parece, pero tampoco fue tan grave. Ahora ya vamos en 12,8. O sea, sumémosle el estallido delincuencial más el, la pandemia. Bueno, horrible. Una tormenta perfecta. Y esperemos el próximo mes, que el próximo mes va a ser peor, porque muchas empresas que en abril todavía estaban funcionando, cerraron y va a tocar mayo, junio, julio. Y espérate que ese trimestre móvil de junio, julio, agosto... ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Afírmatelo los chitecos? Sí. Que vamos a estar entre el 16 y el 20. Esto es histórico, cabrón. O, o sea, gente, exactamente. Este año no es regalo. <risa> no, no, yo cacho que no. O sea, no. Y lo que decía, ojo con los aguinaldo. Porque a menos que la empresa tenga por negociación colectiva ya fijado el aguinaldo, nadie va a recibir aguinaldo. Porque la empresa en verdad no van a estar en condiciones de estar entregando plata. No, No van a poder. Así, las pymes, Aguinaldo, las pelotas, no. La, no son. la mía sí. Porque tú, tú, tú estás con negociación colectiva, tuviste la suerte. Sí. espera, espérate, ya iban a saltar los comunistas. ¿Viste qué es bueno que estés sindicalizado? No, yo no digo que sea malo. Se logran cosas buenas como esta, por ejemplo, estás protegido. Pero una cosa es sindicalizarse y otra cosa es radicalizarse con, con tendencia, que es completamente distinto. Exactamente. Oigan, cabros, vamos a una pausita. Nos quedó un, tema, un temita pendiente para el segundo bloque. Eh, pero. El tío Fernández. Vamos a tocar ahí. El tío Fernández. Exacto, sí. déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. El último. <risa> <risa> Fue el último. Sí. <risa> Así que vamos a una pausita, pues. Ya, sí, vamos, ya regresamos vamos. con más de la capital de los simios. Chau.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 en su programa favorito denominado... La, La capital, capital de los Simios ¡Wow! Exactamente Y sin Don Cholo ¡Vordimos! Sin el Cholo Sí Cholito está durmiendo hasta ahora Sí lo... No tocó gas hoy día <ríe> Formación completa muchachos ¡Así da gusto! Exactamente Como no lo veíamos desde el programa 15 más o menos No, 16, 17 por ahí Más o menos Más o menos, sí Fue harto tiempo eh, Se extrañaba estar en, con la formación completa, muchachos Estamos reunidos, decir? otra vez Sí, pues, una vez más Con grandes invitados <risa> al, que, al que no vamos a invitar, sí Va a ser al o <risa> oh, <risa> oh, Al tío Fernández tío Tito a Don sí, Tito a pesar de que en Curacaustín, que está al lado está quedando en la cagada pero ¿qué le pasó al tío ¿Hablamos Tito? hablamos de Temuco de Temucano ¿porque tenemos nueva casa? sí y hay que inaugurarla como Dios manda Ajá. Así en... habían flight ¿sí? narco infiltrado hasta los choros fueron invitados <risa> <risa> y le dijeron ¿qué baja embarado? oh qué pobre Don Tito ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, don profe, eh, con, con Don Tito, el timocano, gran poeta, gran baluarte nacional? Gran violador. <risa> Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, y fue el último. Amor. Amor. fue el último. Así le cantaba Tito Fernández a las doncellas que se engrupía dentro de su secta. El loco tenía una secta una. Ni siquiera una quinta Tenía una secta, loco, una secta Viejo Sodo la sabía, sabía hacer O sea, este loco Andaba rozando Con el profeta Peñalolén Así, A ese nivel Pero el profeta de Peñalolén era más viaracho Porque las locas nunca lo denunciaron A Tito Fernández sí lo denunciaron De abuso sexual y violación ¿Qué? Yo creo wow. que eh, La prueba estaba muy difícil weón. <risa> la última prueba era en el motel pues, entonces está difícil ahí, a lo mejor ellas tenían que pagar yo creo que por ahí se enojaron claro <risa> algo te salió mal tío Tito Mira, la PDI estuvo investigando eh, por harto tiempo eh, hubieron tres mujeres que lo acusaron de agredirla sexualmente entre el año 2010 y el año 2016 todo esto durante su participación en un centro espiritual que fundó el mismo Tito Fernández O sea, el loco ya se creía así como... Emprendedor Como chamán Emprendedor Un emprendedor totalmente Vi un nicho. a un nicho Y, y le decían, Ah, mira, la, eh, Tito Fernández tiene una nueva religión Vamos a ver de qué se trata Oye, pero te tienen que darte la bienvenida Ah, no sé, bueno a lo mejor no les quedó gustando Por eso le ganaron no sé, digo yo Pero ojo que tío Tito no niega que se haya acostado con las niñas Bueno, vieja, no sé con quién eran. Que era con su consentimiento no sé, Exacto. Exacto Él no niega haberse acostado Pero todas fueron con su consentimiento Así que no vengan con hueá Mira, imagínate que la PDI Estuvo investigando por más de un año Se incautaron objetos y elementos Que utilizaba Tito para cometer los delitos Supuestamente un bastón el resultado de esa investigación se puso a disposición del ministerio público y Fernández quedó con prisión preventiva durante 90 días ojo que él tenía conducta intachable pero igual quedó en prisión preventiva yo creo que esto es un coletazo también del caso Martín Pradena ojo, no quiero defender a violadores ni nada por el estilo pero en... Eh, según lo que el, declara el mismo Tito y lo que declara la misma persona de que Tito no fue como que, como decía Fancho, que llegó y la violó sino que como que se la engrupió había un proceso po. estaban en la claro. en la cesta Ahora, yo, Chon, no, diga. yo no sé si le dio Ayahuaca o cualquier otra weá no sé ¿No habrán, que, ¿no habrán querido ellas a lo mejor parte del 10% y Tito se negó? Claro. <risa> ¿Y por eso hicieron la denuncia? ¿Por despecho? Eh, capaz, pues. no, no creo, no creo. Pero que mira, a ver. Mira, esta weá pasa entre el 2010 y el 2016. Y venía a weá ahora el 2020. Bueno, esto fue el 2019. Igual es sospechoso. Y todavía se le paraba en ese tiempo. Increíble. Ahora, bien por él en ese caso. Claro. Pero, pero el pobre Tito entró al centro de detención Santiago 1. Obviamente. Mira, para que ¿para qué estamos con cuestiones A toda esta gente que está, Mientras dure la investigación Que van a ser estos 90 días O sea, la, eh, la fiscalía ya investigó Y entregó las pruebas Ahora el Ministerio Público tiene 90 días para tomar la decisión de qué es lo que pasa con Tito Pero en el caso que a Tito lo entierren hoy Ah no, Tite, no hay que ver. No, esa se la van a cantar a de, mierda, se pues, la van a cantar claro. sí se la, a ti te lo entierro hoy ya, a ti te lo ¿qué mañana le van a hacer al pobre viejo está hecho pico ya pues, weón. eso mismo pues, bueno. apenas caminaba con la pdi ahí weón. pero ojo mira oh, es, un, es un violador muchas, en potencia con su a bastón a muchos también les duela cuando a ti te colocan por eh, investigación te dejan aparte antes existía la que se llamaba la capitán Llavar, que era la cárcel de los papitos corazón pero ahora esa misma, el, el, el anexo de, de la dependencia es para que no te mezcles con reos comunes por si después de la investigación que ameritaba tu presión preventiva, tú sales libre o sea, imagínate que tú entrás a una celda común con reos normales dice, no, esta está acusada de violación Pase los 90 días de investigaciones y el ministerio acredite que tú no hiciste nada. Durante esos 90 días te le hicieron de y cagaste, fuiste bueno. Entonces, no, ahora se los protege y los dejan aislados. De hecho, Martín Pradenas también está aislado. O sea, están todos aislados. O sea, no es que entraron a la cárcel y se los violaron y les hicieron cagar, no. no. Pero entonces, profe, para que quede bien claro a Tito, todavía no se le da una sentencia eh, definitoria como tal. No. El problema es que Cuando a ti te Lo entierran hoy <ríe> Cuando a ti <ríe> sabe, a tí... <ríe> Cuando a ti te dan Prisión preventiva Significa que te consideran Un peligro para la sociedad Un peligro de fuga Entonces tenemos que Mantenerte retenido Mientras dure la investigación O mientras dure el juicio En este caso Cuidado No, no vaya que, eh, a... No vaya a escapar tan lejos Con ese viejo Con bastón No se a escapar tan lejos weón. Es que... A eso es lo que apunto. A eso mismo es lo que apunto, don Fancho. De que un buen público como Tito Fernández, a donde se vaya, lo van a reconocer. Está cagado. Va a tener que seguir. Yo lo reconocí en claro. la fuerza No se va a poder fugar Yo no lo reconocí. Claro. Eh, está también lo que se llama presunción de inocencia. Aunque en teoría ya se acreditó el delito. Ojo. Pero se tiene que dictar sentencia. Entonces, mientras dure ese tiempo... Eh, la sentencia que le den a Tito se le va a descontar todos estos días que estuvo en, en cara pero qué pasa si el loco sale libre de polvo y paja pongámonos en ese ejemplo, va a perder todos estos días o sea, la prisión preventiva es para efectivamente cuando hay riesgo de que esa persona sea un peligro para la sociedad o se pueda afogar no creo que sea el caso de Tito la verdad entonces puede que, y más, y más tenía conducta eh, intachable anterior que es un atenuante no sé si sea para que él quede detenido y me van a disculpar en este momento porque mucha gente va a decir oh, pero es que si el loco es violador o abusó de mujeres se aprovechó de su posición de poder porque claro, el loco era famoso ¿cachai? perfectamente por haberlo hecho yo no estoy diciendo que el loco sea inocente yo lo único que digo es que si el loco lo llegan a encontrar culpable va a ser muy difícil que él se escape o sea, lo van a pillar igual y va a tener que pagar su, su canazo como corresponde. Yo creo que el. Pero el tema ese de la prisión preventiva es lo que a mí me llama está haciendo mucho ruido. Yo creo que. Que es como para dejar contenta una parte de la gente. Yo creo que donde las cagó el weón, donde admitió que se acostó con ella, pues wey. Lo que él, él recalcaba, yo, yo creo que por eso lo tomaron preso. Es que imagínate, Pokémon, pues, si eso antes era motivo de orgullo. ¿Ante a cuándo, weón? <risa> ¿A cuántas minas te comiste? ¡Puta, pues, weón! tengo 65 años y me sigo comiendo minas weón ¡Woo! era motivo de orgullo weón. ahora es motivo de irte por preso weón. chucha <risa> antes igual pues, es prígido, weón. no no, no weón. que se las comía con su consentimiento si supuestamente esa es la cuestión pero por eso weón. O sea, como dije, repito aquí nunca hemos estado avalando ni las violaciones ni, la, ni los abusos sí, yo creo que por eso lo, lo tomaron preso más que nada porque él eh, declaró que sí se acostó con las personas claro con su consentimiento pero la investigación dijo otra wea pues weón, weón pero yo creo que esa fue una base claro. para tomarlo preso que él ya admitiera haberse acostado con las víctimas hay que ver cuáles son los medios de prueba que tiene la fiscalía acuérdense que para los locos del caso Bomba los medios de prueba fue que eran póster de Iron Maiden, ¿se acuerdan? ah, de verdad sí Sí. ¿Sí? Bueno, cuando fue el caso Bomba una prueba que puso el ministerio público fue que los locos tenían póster de Iron Maiden, y si tenían póster de Iron Maiden es era porque eran malos y que podían tirar bombas. A ese nivel, weón. O sea, okay. que si hubiesen tenido póster de Barney, ¿eran tiernos Es que depende si era Barney grande o Barney chico. Barney Gómez. Porque cuando Barney se hace grande, es realmente sorprendente. <risa> ah, con Barney me, me gané un, un up. una... Esta mente creativa, weón. Claro lo único que puedo decir así si como para cerrar por el, por el tematito es que tiene casa nueva y hay que inaugurarla como Dios manda hubo champañazo tío, tío. asado al vidrio del otro Pucha, tío, tío. mucha gente y su casa y una loma por nueva. ahí también Pucha, fuiste bueno tío Tito pobre Tito Puta, mira, le hizo tanto bien a la humanidad con su música que me resulta extraño que le pueda hacer tanto mal. A lo mejor es ley de compensación, es karma, no sé. Ahora, si el loco fue un degenerado, un desgrasado que violó y abusó de mujeres, que se mame el canazo que se tenga que mamar. La Pero hizo, que pasa el dato. Que se mame lo que se tenga que mamar también adentro. Pero siempre te recordaremos, Tito, por. por, por tu música. Sí, de baluarte A pesar de que no por tu, un viejo tu música. <risa> <risa> de que he sido un viejo verde. Oiga, <risa> okay, cabrón, yo lo quería llevar a otro temita Un temita nada que ver con el, lo que estábamos hablando ahora ¿Ya? ¿Ya? Yo quería hacerles una pregunta referente también al tema del 10% y cosas así Ustedes saben que yo soy fanático de los videojuegos Y eh, ¿Sí? estoy pensando en dejar una colita del 10% para las consolas de futura generación pues. Las que se vienen Para el Play 5 Play 5, Xbox, X series y todo eso Entonces, ¿Ustedes más o menos cachan de, de estas nuevas consolas de generación o son de la vieja escuela? Yo por lo menos soy vieja escuela Ah, sí? De hecho, yo, yo sé que tenés tú en el patio de tu casa una máquina arcade Con la cual uno puede jugar a los mames y otro tipo de juegos que no hacen volver a nuestra infancia Ah, ya Son de ahí ¿Y usted fancho? Fancho, qué le parece? Bien, po. Sí. ¿Es más de Play 4 o es más de. o es más de mame? Ven, po, mama. <risa> no, yo soy de vieja escuela. Me gustaban los flippers. ¿Los flippers? Los flippers. Los flippers. ¿Iban los flippers, no? Bueno, fancho? yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando era chico, donde, donde con Fanchop vivíamos. Eh, habían tres eh, centros de máquina arcade había uno que estaba en, en, en una esquina había uno que estaba donde ahora hay una farmacia y el otro donde estaba al lado del supermercado una galería comercial y eran como imagínate que en ese tiempo las fichas costaban 20 pesos y había un flipper como dice fanchop de eh, arma mortal que era arma mortal 2 la película y también me acuerdo que era cuando partía era sexo Fala it well. Te salió igual. Me gusta su Open English, Pero a mí me encantaba ese flipper porque era el primer flipper que yo veía que tenía como pantalla digital. Pelota era una pantalla LED. Pero que en ese tiempo era como la pantalla digital y que se movía, ¿cachai? Y te decía: Jackpot, Jackpot, Jackpot. Ah, pero eso era. Eran modernos, pues. ¿Te salió igual? Sí, sí, pues, era, era, era un flipper. Por eso digo, a mí me sorprendía mucho porque era como el último oh, oh, oh, de la tecnología. Kramer te salió por competencia. <risa> ¿Pero siempre jugaban por ahí cerca de la casa? En un primer momento sí, porque éramos chicos. O sea... y que en ese porque... tiempo era el boom. Y... habían varios en todo caso. Había uno grande cerca del de Neptuno y los que estaban cerca ¿Y de, de la Pablo casa. con Neptuno? Era el mismo dueño que el que tenía al lado del supermercado Y había otro donde está la carnicería ¿Al, al, al de ahí, lado de la sí, No se había en barrio Uh, ido ahí. verdad que había uno al frente también ahí Sí, po. Yo sé que este hecho vivía en ese momento en el sector sur de Santiago Pero también visité Bueno, yo he, he sido Nómade toda mi vida Y también visité Eso... a la gitana <risa> Sí, son la <risa> Para los románticos en San Pablo con Neptuno en este momento está la hay una bomba y está el líder Pero si tú vas por San Pablo, por donde está el líder Hay todavía las baldosas de donde estaban esos videojuegos arcade Están ahí en la calle, quedan ahí como las baldosas en el piso sí, sí. Era... Y es como lo último, lo último que queda de, de esa época Para que vayan a pasarle la lengua a la wea <risa> Sí, literalmente, sí Oiga, ¿y alguno de ustedes, cabros, ya hablando de este temita, ya que nos metimos de lleno, les llegó alguna patada en el poto por irse a jugar los videos? <ríe> Porque a mí sí, me llegó su patada en el poto. Sí, Uy, también a mí, pues, weón. A ver, eh, <risa> Fanchón, cuente su anécdota. Ah. O, o alguna de varias. Lo que pasa es que, bueno, en ese tiempo mi papá tenía un negocio, po, bueno, bien lejos de la casa igual. Pero se podía llegar caminando. Entonces me mandaron a. No me no acuerdo aquí qué weá, a buscar algo. Achai plata, no sé qué weá. Y yo fui, ya fui a buscar la wea. Y de vuelta me quedé pegado en los juegos, po Y se me pasó el tiempo, weón, porque te quedáis pegado mirando. Y se te pasa volando el tiempo, weón. Ni te dais cuenta cuando pasa media hora, una hora. Y fuiste bueno, weón. Y cuando llegué a la casa, oye, me dijeron, tu papá te salió a buscar, weón, que no llegáis, ¿y qué horas son? Ya ha pasado como una hora y media, pues, ya era, era como la hora de almorzar ya. ¡Hora y media! Yo era cabro chico, uh... y yo me había quedado pegado mirando los juegos, pues. Es que sé que era como que el tiempo pasaba en otra, como, como, como no sé qué decirlo, como en otra velocidad. Sí, pues. En verdad los juegos eran... Bueno, era muy extraño yo me acuerdo que muchas veces a mí me mandaban a comprar pan y era horrible porque me, me, me mandaban como a las 7 de la tarde iba a comprar pan llegaba a San Pablo y tenía que pasar por los primeros videojuegos que eran como los más top donde las fichas costaban 25 pesos después estaba el supermercado y los otros videojuegos que eran como más oscuros y las fichas costaban 15 y después yo llegaba a ir a comprar pan entonces yo me pasaba los primeros videojuegos y ojo, es súper triste lo que voy a contar Ni siquiera tenía plata para jugar Simplemente me colocaba a mirar cómo los demás jugaban Ahí hacía como... lo mismo, No tenía plata bro. Sí, sí cómo jugaban Golden Boy Cómo jugaban a... En ese tiempo estaba... Eh, Mortal, Yacen, Kombat. Eh, Mortal Kombat Llegando el Mortal Kombat El Street Fighter Estaba el King el, of Fighter. El, el King of Fighters sí. Y después el otro videojuego Que era el Flight. ...estaba el el, el... ...el Capitán Comando... ...la Tortuga Ninja... Comando, ...el comando. de Punisher... ...y el Kailash dinosaurio... ...iba a comprar pan... ...compraba el pan... ...venía de vuelta... ...y ya eran... ...de repente... ...venía mi hermana... ...corriendo a buscarme... así como ...oye... esté aquí... ...apórate wey... ...yo ¿Qué, qué... ...qué pasa... ...o de repente... ...directamente... ...llegaba mi amado mi papá... ...y me agarraba de la oreja así... ...o de las patillas... ...y me... ...me arrastraban directamente... ...hacia la casa así... Y el problema es que no uno no aprendía porque en verdad el tiempo ahí pasaba como en otra dimensión, no te das cuenta. Podían pasar una o dos horas y no te, de verdad no te das cuenta. Oiga, profe, eh, yo por ahí también he sabido, de muy fuente, de fuentes muy cercanas, que usted se quedó muy pegado con, en ese tiempo con el Street Fighter y jugaba con los veíos, así como a los niños pobres. <risa> <risa> Y no, bien, get... Profe, bien, acuerdas acuerdas mira, jugamos que es jugando... Ustedes no lo de pueden verdad. ver Pero pero es, es sencillo Usted coloque su mano Caída Usted se va a dar cuenta que va a quedar dos dedos tocando el suelo Esos dos dedos son los pies Los otros dos dedos son las manos Ahora pelee Y es fácil ¡Pueta! Y puede tirar patas por la hora, dar vueltas en el aire Y pensar que usted es Uno de los grandes jugadores de Mortal Kombat O Street Fighter es súper sencillo. Profe. El problema es que eso yo lo hacía cuando mi viejo estaba trabajando en la feria y yo estaba atrás y decía: ¡Chum! ¡Pata! ¡Pata! Y la gente me miraba y decía: ¡Pobrecito el niño! El comprémosle algo al caballero para que pueda atender a este niño. <risa> <risa> Era una técnica <risa> oh, Y yo en mi mundo, ¿cachai? En mi mundo, yo en mi mundo, así: ¡Patá! ¡Pata! ¡Pata! ¿Era una técnica de venta entonces? De su papá? Era una, una estrategia de venta, pero <risa> es, es, es fenomenal, fenomenal. Así como el niño down. <risa> Oiga, y, de, y después ya de más adolescentes fueron a algunos de los salones míticos de Santiago. Pasaron por los Diana, los que estaban en, en, en Ahumada, en los Rapram, por ejemplo. ¡Uh! Yo... Oh, los Rapram que estaban ahí en, en la estación Universidad de Chile, ¿Qué? al lado del. O sea, perdón, en Universidad de Santiago. Ajá. Ahí en la Alamea, los raprampos, ahí entre Alamea y Ecuador. ¿Pasaron por alguna cosa? Sí, pero de... eso, para los raprán fue cuando fui más viejo. Pero mira, yo me acuerdo que cuando éramos, cuando yo por lo menos era chico, mis viejos pucha, nunca fueron pudientes. Entonces, el panorama familiar que se hacía el día sábado, una vez al mes, era agarrarnos a todos, que éramos, en, ese, en ese tiempo éramos tres, eh, más mi papá y mi mamá éramos cinco, pero éramos tres cabros chicos, mi hermana mayor yo y mi hermana menor y llegábamos hasta compañía hasta la plaza de armas y de ahí y nos íbamos caminando lentamente pero lentamente porque era el panorama familiar que se hacía, por el paseo Ahumada hasta llegar a la Alameda y después tomar la micro de vuelta, pero nosotros sabíamos sabíamos que terminábamos antes de llegar, bajábamos por Ahumadas entonces esa escalera mítica de Ahumadas entonces, mira, me llega a emocionar, de solo recordarlo ir bajando por esa escalera con ese espejo grande que decía juegos de ani por los espejos al costado, todavía lo recuerdo sino, sí. lo, lo tengo en mi mente esa bajar la escalera y ir doblar por el costado y te encontré con la caja al tiro porque te, podías doblar para cualquiera de los dos lados pero tenía el tiro cualquiera de las dos cajas, para comprar fichas pero ahí las fichas costaban 50 ay, ay, ay, que eran caras wey. es que eran videos de calidad, o sea, eran máquinas, pero... Igual... Era lo, era lo top de lo top de lo top, pero yo me acuerdo que era como que nosotros caminando, mi mamá mirando así como los puestos, la gente que se colocaba con los pañitos a vender, no sé, po, eh, eh, peineta, eh, pañuelo, artesanía, y eran tres cuadras, huérfanos, agustinas, moneda claro, tres cuadras y media no dos cuadras y medio. bueno, da lo mismo, pero eran tres cuadras pero se me hacían eterna porque yo lo único que quería era llegar a los diana y yo agarraba a mi papá, a mi mamá y era como ya, pues vamos, y como que lo obligaba a caminar más rápido y como que mis viejos caminaban lento, disfrutando ese momento, ¿cachai? <risa> y ya cuando llegamos a la puerta de los diana era como que, uy bajamos ojo, que pucha, era, cada uno tenía 200 pesos, o sea, cuatro fichas y esas cuatro fichas había que ocuparlas de la forma más inteligente posible. Eso era disfrutar de la pobreza, loco. O sea, es que es loco. Esos detalles que se te quedan pegados a fuego, pucha, que son... porque a lo mejor había personas que podían decir: Ya sabéis que dame 50 fichas o 100 fichas, 200, si las que queráis. Pero saber ocupar esas cuatro fichas de la forma más inteligente posible, puta, que era... era un arte. Era un arte. Obvio. Y te recorréis todos los días. Y como tú decías, Stitcher. El sector de los fumadores está lleno de humo por todos lados. Te metías y de repente... Bueno, jugar el Daytona. Daytona. Daytona Usa que es... Esa era épica. Era épica. Porque te ponía con cuatro o cinco jugadores. Aprender a jugar. Porque tú lo primero que sí era mirar, mirar, mirar, mirar cómo lo buenos jugaban jugar. Y después te meter tu fichita. A ver si siquiera emulabas algo de lo que pasaba ahí. ¿De qué otro nombre se acuerda? ¿Qué le parece a usted eso? Dos Fancho tuvo tu, tu, tu recuerdos parecidos, ¿se acuerda? Sí, cimarras del colegio, por ejemplo Menos mal, pues, weón, casi ha sido la historia del programa, culiado Ah, que me emocioné, pues, weón sí. Hoy, el cuadro con la historia de su vida, el culiado Apareció Dos Fancho Conche su madre, weón Menos mal que contaste de ahumada nomás Pues no que venía desde San Pablo, weón, de acá de Los Prados Ah, es verdad, que se me olvidó el de <risa> Pero Facho, ¿te pasó por esos salones míticos siempre ahí dentro de, de la comuna? No? Sí, obvio, pues, weón. Mi fin de media de pago, ¿Eh? mi recorrido era Persa Bio compraba cómics, animé, y de ahí me pasaba, ahí, ahí en el estado se ponía un, una feria donde vendían cómics también, había un loco que traía cómics eh, barato. Compraba ahí y después mi premio era los Diana. Y era los días ahí al subterráneo a jugar 1943, o me venía a jugar a los flippers, estaba esta weá del... O oh, 1948, parece, yo no me acuerdo el juego culiado. No, si era 1943 ese. Ese era bacán, weón. Era la zorra, weón. y era bueno en esa weá, weón. Era difícil, weón. me gastaba como tres fichas en esa weá. Y me ponía a jugar a los flippers, en el The Terminator... Era bueno el de Terminator. Y había uno nuevo que era el de la Guerra de la Galaxia. Ya esa wea era. La bola culia corría terrible rápido. Era difícil, sí. Pero me gustaban esos juegos. Más que el de carrera, jugar el de Street Fighter. Y siempre pasaban ocupados, Me gustaba harto jugar eso, wey. Ay, que sí. se podía fumar adentro, weón. <risa> sí, <risa> Y ese era, era, era como, como un laberinto. Pero era, era muy muy, muy grato pasar buenos momentos. Era ahí. muy under. Muy under, sí. pero era muy sano, muy bacán. Haciendo... Bueno, te podéis pasar 3 o 4 horas los días, fácil así, viendo, recorriendo. Haciendo, digamos, alusión al tema que estamos conversando, sintiendo un poco que se ha perdido en estos, estos, espacios, estos espacios así como de, de encuentro, porque... Los salones de videojuegos antes daban un espacio para encontrarse, para salir a carretear, para salir a taquillar cuando recién empezaron Porque esto empezó en la década de los 80 eh, Mis primos, yo recuerdo que salían todos a, a taquillar, a pololear a los salones de, de videojuegos Y después obviamente empezaron a mutar y se hacía un espacio de encuentro De hecho cuando llegaron, no sé si se acuerdan de esas máquinas de baile, se hacían verdaderos concursos Dentro de Dentro de sí. esos salones los, los, Dan, Revolution, Dan Revolution. En juego, me parece. Exacto, los para-para sí, Dan Dan Dan siente que se perdió un poco eso. El para-para que, que fue famoso estar en la tele, esa cuestión En Invasión sí, pues. uh -huh. En Invasión, en el Canal 11 uh -huh. Me acuerdo Puta, eh, Acá, por ejemplo, el, eh, donde yo vi En los juegos que están Yo digo, siempre digo los del medio Porque están los de la esquina, al medio y los del final en ese juego colocaban en la noche Un tubo fluorescente Con un papel celofán eh, Bordeo Bordeo o O fucsia ¿Para dónde iba profe usted? ¿No era una polleta roja? No, no era una ampolleta roja Fueron los precursores Fueron los precursores de eso güey. Ay, un tal. juego en 3D bueno, así que llegaba toda la gente, pero llegaban todos los buenos con polerones blancos, zapatillas blancas, o pantalones, pantalones nevados. Esa weas que son como pantalones jeans, pero con manchitas blancas, así como, como que te hubiera eyaculado muchas veces el pantalón, así como ¡Taaah! O como que tu mamá le echó por la weá. Claro, o lo mancháis cloro. Entonces, con, con, con esa luz, la weá brillaba. Y yo me acuerdo que todos los locos llegaban a taquillar y llegaban, pero era la clásica la mina jugando Pac-Man y el loco ¿qué tal nena? te ayudó a pasar la etapa y con eso los locos hacían los canales por lo... y lo más cómico es que la guay resultaba ¿cachai? muchas minas obviamente se hacían la damisela en defensa y eran más buenas para jugar el Pac-Man que cualquiera pero de repente esperaban que llegara ese galán entre comillas a rescatarla también entre comillas porque puta si fuera ahora sería todo al revés pero en ese tiempo claro eh... Se, se armaba o sea, tú ibas a conocer gente, ¿Sí? yo me acuerdo que mi hermana mayor también iba a taquillar a los videos, era el lugar de encuentro, bueno, los pendejos iban durante el día, decitas. pero durante la noche, y ojo, como hasta las 11 de la noche nomás, porque ahí cerraban, pero la gente más, los lame... ¿Cacha el término? Los lane. Le oh, <ríe> salió todo lo lecho entero. Sí, por eso. Los, los lane eh, iban a ver los juegos. Pero, por ejemplo. Aquí era ver los juegos, en el fondo era el punto de reunión. Por ejemplo, el tema de los Diana ya era más un punto de, de encuentro de adultos, en todo caso, más que de niños, niños, niños. Es que los Diana neta, eran. netamente adultos. O sea, yendo a lo que dijo no, Station, lo que cagó los Diana fue un poquito la delincuencia Ahí del paseo bomado. Y donde se movieron ya era poco concurrido después, ¿cachai? Y después cagó la wea de. Cuando llegaron estas weas con tarjeta, los juegos con tarjeta, creo que mató todo el tema de la ficha y toda la wea, pues ahí cagó toda la mierda. Y ya después todo fue de cabros chico. Ah, como los MOL, los happy Land Tú no podías comprar una ficha, tenías que comprar la tarjeta, y, de ahí te vayas, y la tarjeta te costaba como 500 pesos ¡Cállate culiado, ¡Cállate un rato, weón! Techo, ¡Te dicho. ¿Vie a decir algo? Otro... ¡Cállate, we sí, weón! ¡Sí, no, weón, no, ¡Más que nada! Quería, quería hacer la comparación que hacía tu estoy sobre, emocionado, ejemplo, pues, weón! El, el, ¡Paco, el vos te voy a poner, weón! el salón de los dianas yo creo que era un, era un espacio mixto porque si bien iba mucho adulto, oficinista que pasaba ahí su tiempo, se iba después de la pega a relajarse un rato, también iba mucho cabrón chico, iba mucho adolescente a, a jugar a, a pasarlo bien, a tener un espacio de encuentro con los amigos ahí que ahora ya no se ve, eso obviamente ya desapareció por el, todo el tema de la tecnología también como decían ustedes por la delincuencia pues por todo lo, lo que nos ha llevado a, a esta época ¿Las consolas mataron eso al final? No, no sé si fueron que las consolas, consolas... no no Porque, porque aún siempre si fue un... En... Aún siguen habiendo fanáticos de los sí, arcades Aún siguen habiendo personas que les interesa ese tipo de, de encuentro Y de hecho se hacen, por ejemplo, ferias donde hay arcades O, o todavía quedan algunos salones, entre comillas, muy poquito. Eh, pero es más que nada por el tema de la seguridad, pienso yo ¿Tú creí? Pero es que, por ejemplo, ya no a socializar como antes Ya no es la excusa Ahora tengo tenido lugares para hacer eso lo que pasa es que las nuevas generaciones también no socializan Porque la generación de nosotros, que son un poco más viejos Sí socializaban y sí eran más, eh, digamos, adeptos A ser amigos, eh, presencialmente, digo yo A ver, pero yo creo que no... No están hoy día como los centros para sociabilizar po, Por O sea, eso. si tú vas a un juego tipo Happyland no, no es como un antro para ir a sociabilizar po. Por eso es que una te... web familiar o de cabros chicos Es que una esto... guardería de niños chicos Exacto, es que estos antros Es que estos antros, no podemos compararlos con el Happyland y cosas así, sos para niños chicos, infancia eh, Y estos antros de así adolescencia o más adultos Desaparecieron completamente Y no hay po. No hay Cauper. Que yo me acuerde, eh, antes que muriera los Diana, el, el, Obdiana, el Happy Lan era como el precursor de esa idea, bo, ¿cachai? Que estaba ya en el mall, mall del centro parece, eh, puesto eh, con esa idea de la tarjeta, ¿cachai? Ya no había ficha. Bo. Tenías que copiar tu tarjeta, y están, cargarla. De... Y partió en el alto de las Condes y después mutó a todos los, mutó a todos los malls como claro. decía al, al mall del centro sí. Sí, pero, y a todos los demás, o sea, lamentablemente pero eso eso yo siento que está más enfocado a niños o más chicos ya porque los juegos obviamente son de otro tipo ¿ya? no son como los juegos que jugábamos nosotros en, en su tiempo no estaban esas máquinas arcade, o sea hay ¿ya? pero son mucho más los juegos que son para niños que los arcades para pa adultos que jugábamos nosotros en su tiempo Digamos que se amplió un poquito más el mercado, podríamos decir. Podríamos decir así. Mm, no, pues yo creo que el mercado del arcade como tal, de los locales, se redujo. No, pues se amplió el tema de los juegos en general. Po. ¿Cachai ya no iba y solo los Y se redujo el tema del arcade de, lo, de, de los, los locales donde la gente podía ir a jugar. Ah, claro. sí, hubo, hubo muchas de esas máquinas que se a, vendieron. Ah, ahumada 111, me parece que ahora es Falavela, Sí, Falabela. Eh, sí, en banco No. Eh, el eh, Game Center, que, que, era, que estaba en Agustinas con Ahumada, que eran cuatro pisos de videojuegos, que también era monstruoso y brutal ir a jugar para allá. Agustinas con Ahumada. Ahora, ¿Qué es lo que nos queda? Sí, Agustinas con Ahumada. Había un caracol ahí, huevón. No, ese es el Eurocentro. No, por el Eurocentro. Una no. cuadra más abajo, al lado de los pollitos dicen. Sí, sí era un, El un Center? Bueno, ya aquí, ya ahí. Y ahora lo único que nos queda es el que está ahí en Merced, los juegos Diana que están abajo, también como en un caracol, ahí en Merced, que son los que sobreviven y los juegos Diana que están al frente del Parque magro <risa> Ah, pero esos valen callar papu. Eh. Y o sea, que comparados con, con los Game Center y, y los Diana tradicionales, se iba. se Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer, ¿en qué estaban cuando ustedes conocieron por primera vez los grandes, como por ejemplo Street Fighter o Mortal Kombat? ¿se acuerdan? Yo sí, yo me acuerdo que estaba en el colegio en la básica. Y la verdad es que cuando vi por primera vez el.. ya este juego el Street Fighter digo, obviamente todos lo conocen. Eh, me encantó, me encantó. No, miento, miento. Street Fighter lo conocía haciendo la cimarra. Mortal Kombat <risa> Mortal Kombat yo lo conocí eh, cerca del colegio Pero Street Fighter lo conocí haciendo la cimarra en un salón Que quedaba por ahí por eh, la calle Calicanto Y en ese tiempo aún dejaba entrar a los escolares con uniforme al salón Pero es que se llenan de plata Después salió una ley que prohibía que los estudiantes estuvieran Me parece que entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde O 8 No podía haber nadie con el uniforme en ese sol Exactamente Facho, ¿usted se acuerda de, de.. esos juegos, de cuando los conoció por primera vez? En ya. las máquinas Arcade. Yo no me acuerdo, que ando perdido un poco en el tiempo. Que no me acuerdo si estaba como en. ¿Cuándo salió el Mortal Kombat Station? Si mal no recuerdo, del 97, 98. 97. el Mortal Kombat? No es del 93, pues weón. Bueno. No 1. sé, la verdad es que no. Me dio una alguna no, no. No, no, no. Me parece que no es tan viejo. Sí, ¿Te acordáis, profe, que el, el manzanita tenía el, el Mortal Kombat en el, en el Super? Sí. El 1, me acuerdo. Espera, Mortal Kombat 8 de octubre en el 92. Acá llegó el 93. Sí. Cáchate, weón. Por eso. Yo de en Arte el 93. Puta, mío... de Arta Oen. Primero. Tercero Yo básico. Yo estaba en tercero básico. Sí. Cuarto sí, bueno. básico a todo reventar no, ¿tú, tú tenés 9 años pobre? claro, nueve años era un chiquilín Sí. ¿Cacha, un en la casa ahí, po? me quedaba pegado en, lo, <risa> en los juegos, yo, bueno todavía <risa> estoy en la casa <risa> sí. no yo me acuerdo que <risa> yo me acuerdo que cuando llegó por primera vez el Mortal Kombat al, a, lo, a los videojuegos del, del barrio por así decirlo Llegaron a los videos que, entre comillas, eran los más pobres. Los que costan 15 pesos la ficha. Ahí los locos se esforzaron a traer el Mortal Kombat, pero con la máquina original, así... Con el arcade Mortal Kombat... La máquina correspondiente. Ajá. Y yo, esa semana, estuve de vacaciones en la playa. Y cuando yo vuelvo, me acuerdo que eh, mi amigo el Luat, Luis Yañez... Que le aprovecho para mandarle un gran saludo, Luat... A la distancia que está allá en Villarrica. déjalo seco. Que también no escucha. Uy, que también nos escucha y. Ya, déjalo y seco, el culeo, Ya, ya, ya. un saludo a Celoría. Grande lugar. El y dice: Weón, well, ¿sabéis que llegó un videojuego nuevo? En el cual hay un weón que es como mendigo, que tira como un látigo y agarra a los weones y les pega un combo. ¿Tu papá? Ese era Scorpion. Ese era Scorpion. Era tu papá. Y cuando, <risa> cuando, y cuando el loco me dice. Era como un mendigo, yo no tenía ni idea y cuando veo por primera vez el Mortal Kombat, weón. popo, popo ahora de adulto. Weón me cagué, weón. Era como un mendigo. ¿Me cagué? Por... ¿Por qué? Porque el Mortal Kombat tiene esa eh, Eres como esa gráfica mendigo. como que como que si fueran los buenos reales. De hecho, que eh... ojo, la perdió en el Mortal 2 y 3. Yo creo que perdió en, eh, a yo a mí me yo amo la gráfica del Mortal 1 porque es como que si de, eh, son buenos de verdad que están peleando no pero es yo... como el Street Fighter que es, eh, son caricaturas no, estos son como buenos de verdad Profe. y yo creo que eso fue lo que perdió el Mortal Kombat después Profe. pero sabemos que te gustó más la gráfica del Terranigma lo tenemos claro Sí. No, Torrenisma la weón Pero Torrenisma nunca estuvo en arcade wey. No, lamentablemente no Oigan cabros, pero ya para ir cerrando el temita ¿Ustedes creen que eh, faltan espacios de encuentro así? Eh, salones eh, como estos juegos Y, y también eh, ¿Van a sacar alguna colita del 10% Para comprarse algún videojuego Algún arcade, alguna cosita? Mira, yo voy por el Atari 8600 o sea, yo tenía el Atari 800 y L, ahora voy por el, por el Nintendo y me voy uh -huh. a comprar el Wall y el Super Mario Bros. <risas> ¿Y usted o Fancho? Yo creo que sí, bueno, faltan estos centros, pero más que nada falta un poquito más de... Yo creo que sí, sí han habido centros así como de juegos para, para sociabilizar un poco, pero falta un poco más de... De, de que la gente vaya y, y lo ocupe, po, weón, porque si no, está bueno, pueden prosperar. Po, y obvio que sí, lo voy a cortar un poquito la cola al 10%. Por ahí voy a ver si me compro algún un cómic que estaba viendo, weón, una colección completa de 60 tomos, pero todavía no estoy viendo. ¡Ay, ah, sí, wow! Pero wow. eso. Buena. Bueno, bueno, bueno usted, ¿Qué piensa de eso? Yo, la verdad, es que me gustaría que hubieran espacio así como los arcades antiguos donde la gente iba a pasarlo bien, a a distenderse un ratito, sanamente, eh, pero lo veo difícil ¿A engordar el ojo, ¿Eh? A engordar el ojo. Claro. <risa> no, para, para obviamente distenderse y todo eso, pero yo lo veo difícil. Ya casi es posible que vuelvan estos eh, centros así eh, como como eran antes por todo lo que pasa ahora y por también la tecnología está todo tan disponible eh, que uno obviamente ya lo tiene todo esto casi en la casa y es complicado, la verdad que es difícil todo eso. y oh, eh, también ahí pensando si saco una colita para pa lo que se viene del 10% Don Station falta su experiencia con los videojuegos de arcade ah, clásicos ah. A, a, alguna talla, al, algo que es le haya que, pasado mire, Que sea digno de re, me recordar Menos mal es que hasta hablar bueno. <risa> Para cerrar el tema Les voy a contar que un día X, mi viejo Me mandó a comprar una goma pero Estaba haciendo unas tareas Tenía aproximadamente seis años y, eh, Llegué al almacén Y había llegado una máquina nueva Un arcade No me acuerdo de qué wea era la cosa es que en vez de comprar la goma, compré una ficha <ríe> y de ese tiempo yo ya caché que era bueno para los juegos porque me demoré caleta y estuve jugando caleta y de repente me quedaban como dos pies, siento la pata en la raja <ríe> ándate para la casa gong! y ahí me llevaron una punta de... de punta pies, como se dice <ríe> y fue lo que dejó más marcado <ríe> Sigamos, entonces... En La me y como bandera. Exacto. <risa> <risa> Así, pues cabrón, vamos a... Oye, pero... Eh, dígame. Ojo, eh, para cerrar. Eh, ahora tenemos los nuevos arcades. Que no son arcades propiamente tal, sino que son las traga perras te das cuenta que en las polas y en todos lados las viejitas se gastan la plata que no tienen Y más lo que nos guayan a nosotros porque no nos demoramos con el vuelto del pan y toda la cuestión Ellas van y se gastan la pensión en toda esa cuestión Y no nos entienden a nosotros, bueno, no nos entienden No. Pues. nosotros vivimos y sufrimos en ese tiempo Sí, pues, en ese tiempo se llamaban también tragamonedas los, los flippers o los, los, los O como le decían los viejitos, los flipples, los flipples <risa> Va a jugar a los monitos. Claro, <risa> vamos a una pausita, cabrón. Ay, vamos a una pausita. Ya, vamos. Y ya volvemos con las recomendaciones acá en la capital de los simios y el monólogo del profe. <risa> También, chao.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 de siento que después de después de una larga pausa estamos de vuelta con, con su programa me siento en la matrix sí me siento distinto algo ha pasado en, por mí lo que sí no es distinto es, lo, es los, er, los servicios que entrega nuestro amigo Efectivamente, Don Station. Por supuesto Don Rolandino y PTV La nueva forma de ver Televisión, cabrón, ustedes saben eh, Que lo tengo equipo <ríe> <ríe> Lo tengo listo Listo, como dice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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y se mencionan a Capital de los Simios para tener un descuentito al contratar el servicio. Para más información o consultas, directamente al WhatsApp de Rolandino, más 569-78-690812, más 569-78-690812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Bravo, clap, clap, Claro, claro. Excelente. Confanchov, ¿dónde nos pueden encontrar también a nosotros? Acá en. en. ahí. A tirar en, la <risa> <risa> en las <risa> redes sociales. En las redes sociales. En las redes sociales. Encuéntrenos en. en Facebook. Tenemos Facebook. Le pueden darle me gusta. Júntense a esta comunidad simia en youtube eh, suscríbanse a los videos que subimos semanalmente el profe, a su rincón del profe escuchen los videos que más eh, estamos eh, en spotify eh, así ah, pues, hacemos spotify esta web pues, se llama spotify sí, pues verdad claro, y bueno, el, no, el hoy lunes día. tempranito salimos al aire sí y en, el lunes salimos en la radio punto fm Radio.fm.cl A las 10 eso. de la noche, oh. en horario Prime yes. Exactamente, y los domingos la repetición también a las 10 de la noche, ¿cierto? También. Efectivamente, a las 10 de la noche la repetición Tenemos una weá que se llama Instagram, que a veces la ocupamos Y otra weá que no la ocupamos, que se llama Twitter Pero yo la un lugar uh. y eso, Sí. algún sí. día me voy a aprender todas las weá <ríe> que tenemos hemos <risa> comprado un celular con pantalla. Don Fanchotto usa esos celulares así como el Nokia 5120. <risa> Los ladrillos. Oye, pero, pero Snake, ese, ese, ese Nokia 5120 lo cargáis la semana pasada y tenéis batería como para tres meses más. Sí, es que tenía una batería nuclear. Esa claro. tenía la cuncunita. <risa> sí, hoy la cara, esa cuncunita. El Era Snake. el mejor juego. Sí, sí. <risa> Podríamos recomendar ese juego Hoy volver al Juego antiguo Ya que hablamos <risa> de los juegos arcade También Chow, ¿quién nos trae para Dígame, esta semana? Para esta semana Les traigo Una serie cortita de 12 capítulos Para que la disfruten Boku Da Kegai Naimachi O más conocida como La ciudad donde yo solo He desaparecido ¿Es así? No, la ciudad donde... Solo yo he desaparecido Es la misma wea <risa> eh, Del creador de Kei del manga eh, El argumento Puta cortito eh, Nos sitúa en el año 2006 Aunque esta serie es del 2016 Y terminó el mismo ¿Sí? año eh, Nos sitúa en el año 2006 Donde un tal Satoru Es un repartidor de pizza Y un mangaka frustrado Así que Tiene muchas peripecias en su, en su día a día ya que en un día cualquiera tiene una, un evento el cual le causa que eh, retroceda en el tiempo hasta cuando tiene 10 años creo que va como en la primaria allá de Japón una wea así resulta que eh, este llega con cuerpo de niño pero con, con mente de adulto Lo, la conclusión que él saca es que tiene que resolver un evento que pasó en ese tiempo para poder eh, resolver lo que eh, pasó en su presente y descubrir quién es el asesino de que en ese tiempo eh, cuando cayó cuando es cabrón chico hay un asesino en serie que se arrastra a los niños y los mata me parece que la vi weón. bueno es espectacular 12 capítulos y la serie de culiada eh, realmente los va a mantener así con, con los con agradados la de, de las bolas todo el tiempo bueno, una consulta. Eh, ¿No es la misma que se llama Eraset? Sí, también conocida como Eraset. ¡Ay, oh, es terrible buena esa serie, weón! ¡Es terrible pero buena! Si, ¿Sí? Pero si quieren buscarla por Anime FLV, tienen que buscarla por el nombre japonés, que es Bokudake Dake Gainaimashi. es un poco largo, pero lo voy a dejar en la. lo voy a subir a Facebook para que lo vean y, y ahí está el link de Anime FLV. ¿Ya? Genial. Otro dato. Dato curioso, no curioso, un dato anexo a la serie eh, El opening de esta serie está hecho por eh, Asian Kung Fu Generation Que es un grupo de, de como J-Raw japonés que vino a Chile No me acuerdo en qué año, yo lo fui a ver eh, <risa> Para que todos <risa> para que todos sepan que es el opening ya, de, la, <risa> de la serie ¿Ya? Así que muy buena vos, muy buena, recomendada. Eso, 12 capítulos. Buenísima esa serie. Yo me yeah, acuerdo de la vista como 5 años atrás. Y de verdad, como dice... Sí, Pancho, no, es muy buena. Te quedas pegado en el acento, o sea, eh, cada capítulo te va dejando ahí como... ¡Ah, ¿qué, qué! Y es terrible, terrible buena. Sí, buena, buena, buena. Bitch, pedazo de, de serie te, te pegaste eso, cortito y apellido. Sí, excelente. Excelente no me la copies esa donald stitch Eh... carlos yo les traigo dos cositas una recomendación y un tips <coughs> mire hace poquito hicieron el xbox eh, showcase y se anunciaron algunos jueguitos eh, que iban a salir en eh, xbox game pass eh, este es un servicio de xbox ya que, donde tú puedes, puedes encontrar muchos juegos eh, gratuitos Y se lanzó un jueguito que está bastante entretenido Y bastante interesante Que se llama Grounded Es un multiplataforma eh, Que lleva a los personajes a, a, a un mundo, digamos No sé si ustedes se recuerdan ¿Sí? a la película Querían coger a los niños Sí Ya, esto es muy similar a eso a unos personajes encogidos que están en un jardín y que tienen que sobrevivir <coughs> perdón, a todos los, digamos, a todas las dificultades de, de estar encogidos y de tener cosas gigantes, por ejemplo, luchar contra los bichos, eh, fabricarse sus propias guaridas, por ejemplo, eh, tratar de, de no estar... Eh, en la oscuridad, no sé, fabricar cosas es bastante entretenido el, el jueguito salió hace más o menos como una semana fue Minecraft? y para la. Algo así No, pero Minecraft es de otra forma Acá tienes que... Tienes que igual... Claro, tiene como una mecánica parecida al Minecraft con la salvedad de la gráfica que la gráfica tú estás eh, inserto en un jardín completo Te tal como por ejemplo con lata de bebida, te encontré con charcos de barro. Pelotas de béisbol. <coughs> Perdón. Pelotas de béisbol. Exactamente. Arañas. Y... <risa> y está disponible para Xbox Game Pass en eh, de, de descarga gratuita. ¿Dónde está dígame Diga. ¿Sabes cómo aquí se parece un poquito la gráfica a la película Bichos? No sé si está de acuerdo conmigo. Sí exactamente se parece mucho la gráfica de la película bicho. muchas gracias eh, de los por el bien, tips, bien, de bueno Déjalo. <ríe> y a, a, hablando de hablando de tips eh, les quería comentar a las personas que tienen su playstation 4 por ahí no sé un poquito votar que hace rato que no la pescan que no la han conectado a internet eh, y que no la han actualizado sobre todo que revisen y si tienen un firmware eh, desde el número 6.72 hacia abajo, eh, mi recomendación es que no la actualicen, porque desde ese firmware ya se puede desbloquear la consola y pueden, obviamente, jugar copias de seguridad, como se dice. ¿ya? No, este, pero ustedes no loco, hagan eso. Es fácil hacerlo. Ustedes no hagan eso, ¿no? No, no, no. Sí, pero hay que pensar en la gente que no tiene plata, si estamos en pandemia. Claro. Y obviamente pueden descargar copias de seguridad ¿Ya? Para esta consola eh, Siempre en el firmware eh, 6.72 eh, hacia abajo eh, Hay grandes juegos para jugar eh, El único inconveniente es que no pueden jugar en línea ¿Ya? Pueden conectar la consola sin internet Mediante unos DNS específicos Y hay aplicaciones también modificadas para estos firmware Como son Netflix, eh, Lex, por ejemplo, también. O Amazon, que funcionan perfectamente. YouTube también, sin tener que iniciar sesión en, en PC. Así que, cabros, revisen sus consolas, si es que la tienen botadita por ahí. O no la han actualizado, eh, no la actualicen. Y mmm, desbloqueenla. Vamos a dejar también unos eh, links en nuestro Facebook, para que puedan seguir unos tutoriales ahí, porque es bastante, bastante fácil hacer. Buena, buena, buena. Ya eso pues, cabrón? Ese sí que es datazo. Datazo. Yeah. Sí, bueno. Bueno. César, no nos copien tus datos. Claro. Ya pues muchachos, mi turno, <risa> mi turno. Sí, hoy día les vengo a traer la recomendación Te que anima. ya hice el video, el, el video quedó al aire el día sábado. Este the sábado. Man from the air 28. Claro. Eh, <risa> eh, de Never Mandalorian. Back. De Mandalorian. Tengo el, Man, la recomendación. Man from the air ¿Cómo? Men from the Earth Matters Claro <risa> Está buena esa, está buena La famosa serie de Disney que eh, yo creo que revitaliza lo que está haciendo Disney Después de las horrendas películas que tuvimos, las tres últimas Uy, que son malas esas películas, güey ¿Verdad? Son muy malas Ah, yo no he visto la última No, mira No la veo no, vaya a perder tu tiempo. No, no, es que el problema es que tiene que verla para pa, pa cerrar un ciclo. Tiene Ay, que para verla para cerrar un ciclo. Es que no me la puedo imaginar. Pues. Pero sí, en verdad es mala es, tan... es mala. es mala. Es decepcionante. Entonces llega de Mandalorian y te trae como un, un, un aire fresco. No voy a decir que es una serie espectacular. No. Es una serie bien livianita. Es una serie, como digo en, en el video, que es ideal para ver un día sábado en la tarde. Muy parecido al estilo Stargate Atlantis al estilo eh, Viajero en el Tiempo, o Remington Steel Son series donde. Pasan algunas cosas, pero al final se cierra todo rapidito. No es. no, tiene, no hay un desarrollo de personaje ni de historia profundo. No, no. Una cosita entretenida. y la gracia es que cumple con eso. Punto aparte, bebé yo. ¿Cuántos capítulos, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos capítulos? Son ocho capítulos. Cada capítulo dura entre curtita? 30 y 35 minutos, ¿sí? Sí, es bien cortito. Ah, chucha. ¿Sí? y se va a estrenar segunda temporada ahora en octubre. ¿Sí? Oiga, profe, ¿esta serie está basada en las aventuras de Boba Fett o me equivoco? No. <coughs> no los Mandalorian son. Boba Fett es uno de los mandalo, Mandalorianos, pero los Mandalorianos son como una religión. Ellos no se pueden sacar el casco delante de la demás gente. Porque su religión así lo indica. Pero son cazarrecompensas, ¿no? Claro, y efectivamente y los locos son muy capos en todo, o sea, McGee ver un alpargata al lado de ellos. Este loco es capaz de sacar a San Marino campeón del mundo. A ese nivel, pues. A ese nivel. Otra vez, repitiendo, weá, déjà vu con eso. Claro. Sí. ¿Qué te dijimos, profe? ¿Quién chucha es San Marino? San Marino está viendo mucho Betty la fea. San Marino es la selección más mala que hay del mundo, que se encuentra en Europa. No, San, Mar San Marino es la universidad donde estudio seis meses la Patsy Patsy Verdad, que yo estudié seis semestres en la universidad de San Marino Ahora te acordaste, weón Sí Le volvió la memoria al profe Parece La gracia de esta... Oye, profe Sí Disculpe, una pregunta. ¿Mm? Es que usted hacía alusión a eh, Baby Yoda. ¿No tiene sí. nada que ver con el Yoda viejito que se muere en, en el Imperio con Chuchuca? No, porque esta serie está basada 5 años después del de regreso del Jedi. O sea, está, el Imperio ha caído, se está implantando la Nueva República y es antes del despertar de la fuerza. Por lo tanto, se da en, en este periodo y se ah, ve no bastante fe. decadente. O sea, el Imperio es acabó. ¿Es como una serie y medio? Claro, la, exacto, como en siete y medio. El imperio medio? Los soldados Por ejemplo, Sordo se ven culiado. que su armadura está en oxidada Antiguamente Los soldados estaban todos blanquitos, bien bonitos Con su armadura bien bonita No, acá ya se nota que Que los Stormtroopers eh, Fueron dados de baja Y, y trabajan prácticamente como mercenarios Ah, se nota Entonces, que podríamos decir que el imperio Que el está imperio gobernando En Argentina gobernando la izquierda claro, claro. hay una no hay decadencia Lucas, general un en, en, en, en toda la galaxia y en verdad está se bien, ve una miseria increíble se ve igualdad pero igualdad en la miseria y... son, son todos todo miserables ¿no? ¿Ah? sale maduro entonces en la serie eh, no pero sí, hay algunos prototipos de maduro sí que, que podrían darse sale fidel trooper <risas> fidel trooper <risas> dato, dato importante, actúa Pedro Pascal, el actor chileno, que de chileno le queda quedaron poco, pero loco la nació en Chile. Pedro Pascal? Que... Lo voy a buscar. Eh, Pedro Pascal actúa en Narcos. No, Disculpe, no Pedro sí. Pascal, ¿es chileno chileno o es chileno como el guatón de Lost? Que no, es él, chileno, chileno. No, no, es chileno chileno. Ah, él era chileno No, es chileno chileno. Él nació en Santiago de Chile y tal. Lo que eh, también ah, actuó sí. en Guinness of Trump. Es, es Escena memorable claro. cuando la montaña se lo pitea, cuando están en un duelo. Que memorable esa escena. Como le revienta la cabeza. No de spoilers. Nada, pero de aquí nos ya, a esta altura. Actúa Apollo Crit. Sí. ¿Apolo? El, el mítico ¿Sí? Apollo Crit actúa así. Y la, la que muerto. No, eh, eh, murió en la saga de Rocky, pero acá está vivito y coleando. Y uno también. Ah, se reencarnó. Se reencarnó. Claro. Existe el multiverso. Claro. Pero diga entonces el nombre del actor, por pues, profe, no del personaje. Ah, Carl Weathers. Carl Weathers. Carl Weathers. Sí, Carl Weathers. Sí, sí. Y la ex luchadora de MMA, Gina Carano. Una loca que es musculosa, maceteada. Así que le entrega bastante ¿Sí? acción a la serie. Esta serie. Gina Carano. Sí. Esta serie Aquí es dale, ideal, ya. por ejemplo, para si usted tiene un hijo y quiere, y quiere que se integre al universo Star Wars. Esta serie es ideal para que la empiece a ver, porque no, no va a aburrir. El cabrón chico Ay, se va a entretener y va a, poder, eh, va a poder después ver... el eh, ¿Cómo se llama? La, la, la, la amenaza fantasma, la guerra a clones, después sin problema. Roach eh, One. Roach One, claro. O sea... Antes está la... De, ¿Está dentro del arco? Está dentro, sí. Eh, Solo una historia Solo. de Star Wars que no, no es tan buena. Sí, buena, weón. Pero sé que Robo Chumana es, es, es buena, yo la encontré buena. Es súper buena, grande, doña Yen. Sí. <risa> Así que, Soy uno eso, con muchacho, la fuerza. Les dejo la, la serie de mandalona, les doy una recomendación, nota 7 de 10, para mí. Bueno, 7 de un Gina Carano es la mina esa que trabajó en Deadpool 2, po. sí, por la 1 parece. Que sí. hacía de mala. Sí, por la loca curpulenta y... Sí, y Imagínate la se... cara pateando trasero. Y haciendo sí. llaves llave muy bacanas, ¿sí? Y si buscan este, por Es el, el feminismo internet, que me gusta. Aquí... Tuvo una pelea con Ronda Rusi. Súper buena. Uy, uh, no he visto esa. Ahora que verla Si mal no recuerdo... La ronda Lucy le, le disloca el brazo. Uh. Si mal no recuerdo. Uh. Buena. nada no, bacán. Ah, ah, cosas hay que loca. No, si sí, brava si sí, pelea bien, pelea súper bien. De hecho, Carlaciera no. agarra a los locos y se hace tres chilitos con ellos. La hace calera no. allá. Mejor ni pillarle enojada, weón. No, no, ni, ni pillarle enojada. <risa> no. La hago la loza, la lo hago todo. No se enoje sí. señorita <ríe> Pobre Pololo <ríe> Pobre Pololo, claro <ríe> Y eso pues muchachos Esa es la recomendación que tengo para esta semana Vayan a, al YouTube de la capital de los simios Vean el video Porque está bastante interesante Dura 10 minutitos Así que van a tener un resumen más exhaustivo ahí En el video Excelente, profe Muy bien Me parece Y eso pues muchachos y eso vos, cabrón, estamos llegando ya al final. ¿Le gustó el programa de hoy día o no, cabrón? Sí, hoy día sí. ¿Sí? Sí, me sí. Me gustó ¿Le gustó, mucho. El ¿Tú, tú sí. Me gustó el programa de hoy estamos día? A mí también me gustaba el programa de hoy día. Estamos de nuevo no de no vuelta la formación sin peleas. Sí, no, Eso es importante. Sin sí, peleas pues, internas. Exacto. <risa> sin Kevin Stream. Claro Exacto <risa> Sin que me stream ¿Algún mensaje que te a que a, a la gente de One Station? Eh, yo sí pues Agradecido siempre de los que nos escuchan Recuerden que estamos en todas las redes sociales Como ya lo mencionaba Don Fanchop. También en Spotify En .fm.cl también eh, Gracias por el apoyo Y eso Los pues. queremos Bueno Don fancho ¿Algo que decir? Eh, sí, un gran saludo a don Paco, que nos invitó el jueves pasado a su programa. De todo un poco. Eh, muy entretenida la experiencia. Un saludo muy grande. Un gusto conocerlo. Y ojalá que esto se repita, pues. ¿ah? Y que deje tomar gin, que lo pone muy hablador. Eso. <risa> <risa> Yo, por, sí, mi, por, mi parte, de sí, por mi parte, quisiera enviar un saludo a. A Luis Yañez, el Lugat un buen amigo que, que nos estuvo compartiendo también y apoyando a este proyecto y a toda la gente también que, que nos escucha, que le entretiene este proyecto y que, y que cree en nosotros. Así que un gran saludo para todos ellos. Sin ustedes no seríamos oh. nada. Oh. <ríe> Excelente, pues chiquillos. Bueno, nos encontramos ya la próxima semana. Un abrazo, un saludo. Eh... Espero que estemos también eh, el trío ya disponible. Sí. Don claro. Cholo, quizás aparecerá o no. Está enfermo, enfermo el Cholo. Sobrecito. Está enfermo el Cholo. Pobrecito. si mira que sí. todavía no operado Don Cholo, sí, pues no sí, pero, pero está, está mejor cuidado. de eso. Ahora está enfermo, no sí, quiere está... comer. O oh, a lo mejor no. tiene penas de amor. O tiene sí, coronavirus, ser. ¿no? no claro. creo. Debe estar depresivo. Ese cholito ah, pues... enamorado de la luna. <risa> No ha podido salir a jugar por preferido <risa> Ya chaval, weón, me voy Quiero dormir, Ya, <risa> ya cabro Nos encontramos la próxima semana chau. Un abrazo y chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau Chau